Joel Martínez, presidente del Frente Estudiantil de Liberación Amin Abel Fela Felabel, Recinto San Francisco de Macorís, hace un llamado a estudiantes que cursan el cuarto de bachiller para que ingresen a la UAS. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco de Macorís, está convocando a todos los estudiantes interesados a ingresar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Aquel proceso ya está habilitado al 19 del mes de julio soltar a los estudiantes de cuarto bachiller que recibieron sus pruebas nacionales en, en estos días de que solamente deben esperar a que salgan los resultados e inmediatamente iniciar el proceso de inscripción en la universidad. Nosotros como federación les soltamos a que estudien en esta universidad, que vengan a inscribirse a todos los estudiantes y que además aquellos estudiantes que eh, tenía, tienen varios años fuera de la universidad o que dejaron el semestre pasado y que se encuentran inactivos. También el proceso de reinscripción, reingreso está abierto para el día 6 de agosto de C al 10. Martín expresó que el proceso de nuevo ingreso ya está habilitado hasta el 19 del presente mes. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.